Hola, soy Darnos Daro. gracias por estar aquí viendo este vídeo. En este vídeo quiero enseñaros cómo, cómo habilitar el sonido en un Samsung Q1. En un principio prácticamente todas las, las distribuciones Linux que he probado en este aparato entran sin ningún tipo de problemas, funciona todo perfectamente, lo que sea el Bluetooth, el Wi-Fi, eh, la pantalla táctil pero siempre se queda colgando un detalle que es el tema del audio, para, para que todo quede completamente redondo. Habilitarlo es muy sencillo, solamente hay que, hay que escribir una pequeña línea, editar un, una pequeña línea de, de texto, y con eso volveremos a tener, a tener audio. Siempre que montéis cualquier distribución de Linux, por lo menos las basadas en Ubuntu, os vais a dar cuenta de que no tenéis audio. Yo en mi caso, para que veáis que si sí, ya está funcionando, ya lo tengo aquí preparado, como podéis comprobar no hay ningún tipo de problema y el audio responde perfectamente. Bien. Para hacer esto es tan sencillo como comentaba como habilitar una pequeña línea de audio, una pequeña línea de texto, perdón, para tener el audio yo lo he sacado de esta página, es alguien que ya en su momento pues trasteo con otro Samsung Q1, luego en la descripción os dejaré anotada la dirección del, de la página donde podéis consultarlo, es esto que os he dejado marcado, marcado en azul, que bueno, en el... esto que os marco y simplemente hay que irse y modificar esta línea de texto con algún tipo de, de, editor, de editor de texto podéis hacerlo como más os guste, bien desde, el propio, desde la propia consola es tan sencillo como escribir siempre con permisos de administrador lo que sería esta línea que corresponde a, a la zona que hay que modificar yo ya lo tengo preparado, sería con sudo para dos permisos de administrador sudo nano, que sería por ejemplo uno de los editores en la consola y luego bueno, pues meter eso y os llevaría a esta, a esta línea y es tan fácil como añadir la línea que os indica en esa página, añadirlo aquí abajo. Esta línea de aquí. Con esto, y una vez reinicéis el, el Q1, tendréis el audio sin ningún tipo de problemas. Si bien nos gusta, por ejemplo, el tema de la consola de comandos, porque eso os hace un poco espartana, nos no gusta o preferís un entorno más gráfico, tampoco hay ningún problema. Simplemente. Por ejemplo, utilicéis otro tipo de, de editor un gráfico, como bien podría ser Jenny en este caso, y el concepto es exactamente el mismo. Veis que se os abre también, ya lo tengo aquí preparado, se os abre y tenéis que añadir esta línea. Es exactamente lo mismo. Luego salvar, siempre tendréis que abrir Jenny con, con permiso de administrador, y ya está, no hay ningún problema. Salváis... Reinicéis el Q1 y como estáis viendo pues ya, ya funcionaría. Como os decía, os dejaré la dirección de esta página web de donde he sacado la información y por si acaso desapareciera esta página web en algún futuro, también dejaré indicado los pasos en la propia descripción para que podáis utilizarlo. Nada más, muchas gracias, un saludo.